Exactamente, 415.000 euros necesitan y ahora esa suma se ha incrementado, sí, por lo que nos dicen y nos llega información, Tano. Por lo tanto, esta familia de Godecruz necesita que los mendocinos sigan aportando, que sigan aportando su solidaridad. Y de esta manera también lo están haciendo aquellos organizadores de distintos eventos. Por ejemplo, mañana se viene una bicicleteada por los caminos del vino, y han puesto justamente nombre a esta bicicleteada Todos por Beni, ¿sí? porque va a estar destinada, y de esto nos va a contar Leonardo García, que es el organizador. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, buen día a todos, buen día a la gente en casa. Eh, eso, estamos organizando una bicicleteada por los caminos del vino, Todos por Beni en Bici para que la gente pueda sumarse a colaborar. Eh, esto ha sido una suma de voluntades de, de, de todos los prestadores, de muchos prestadores turísticos de Maipú, con la colaboración también que nos va a ayudar mucho la UPAD... que nos va a estar acompañando, el municipio de Maipú también está apoyando mucho, así va a ser una experiencia muy linda de todo el día que vamos a pasear. Y bueno, la idea es juntar, seguir apoyando eh, a la familia de Beni para que pueda recaudar el dinero y, y poder terminar su tratamiento en Barcelona. Es así, tienen que realizar su tratamiento en Barcelona les han aceptado comenzar el tratamiento, pero tienen que seguir pagando en cuotas lo costoso que sale. Lo costoso, es carísimo el tratamiento, son cifras a tom, o sea, grandísimas y bueno, si todos, yo creo que si todos colaboramos un poquito, se puede llegar con la suma de voluntades, de buena voluntad y de la buena gente se puede llegar, así que bueno, organizamos este evento para que la gente se sume es muy sencillo, simplemente tienen que donar en la cuenta directamente de la familia para inscribirse simplemente donan en la cuenta de la familia a nosotros nos, pesan, nos mandan un comprobante como para tener el nombre de la persona y demás que se puede inscribir y se vienen a, a pedalear con nosotros. Hay que aclarar que no es muy costoso, Leonardo, para Leonardo, que lo sepan los mendocinos, y Leonardo. pueden ir en su bici o quizás alquilar una bicicleta. Exacto, pueden venir en su propia bici, el que quiere venir en su propia bici, solamente tiene que, le hemos puesto que pueda donar de 500 pesos en adelante, hay gente que está donando mucho más, ¿m? para la inscripción, el que no tenga bici, nosotros le vamos a prestar una, le pedimos que si puede donar de 1500 en adelante, eh, así que no es muy costoso, la idea es que mientras más gente se sume, y la verdad que se está, la gente se suma mucho, y se está copando, mucha gente está donando igual. Claro, ya hay varios inscriptos. Hay un montón de encripto, hay mucha gente que está donando sin poder venir a participar a la bicicletedad, nos dice nos encantan lo que están haciendo, voy a donar pero no puedo ir, así que bueno, la verdad que muy contento de, de la buena voluntad de la gente que quiere ayudar y bueno, seguir. Eh, juntando fuerzas entre todos para que Benny pueda terminar su tratamiento. Bien. ¿A qué hora salen y desde qué punto? Para que lo sepan también todos y puedan asistir al lugar o cómo se pueden también contactar con ustedes. En nuestras redes sociales Wine and Ride, nos van a encontrar en el Instagram, Facebook. Eh, vamos a salir a las 9 y media de la mañana, nos juntamos a nuestra base de Wine and Ride ahí en Maipú, que estamos al lado de la última estación del Metrotranvía, en la calle Osamis, donde comienza la calle Osamis. 9 y media nos juntamos ahí y ahí arrancamos todos en bici, va a ser una experiencia muy linda, vamos a pasar por diferentes puntos atractivos de de Maipú, turísticos, y bueno, vamos a terminar 5 y media de la tarde aproximadamente. Todo lo recaudado entonces para Beni. Todo para Beni, directamente, la gente al inscribirse directamente donan en la cuenta de la familia, todo va directamente a ellos, así que bueno, ir sumando el granito de arena de cada uno eh, es lo que estamos intentando, es que, juntando la, voluntad, la buena voluntad de mucha gente y la verdad que eh, está muy bueno. Leonardo, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, bueno, nada, invitarlos a todos a, a sumarse a esta actividad mañana, los esperamos 9 y media. Bueno, nueve y media, entonces lo acaba de decir Leonardo. Nueve y media en la última estación de Metro Tranvía. Esto es en Gutiérrez, Maipú. Para que lo tengan en cuenta, Tano, van a salir desde temprano. Te podés inscribir. Si no encuentran la página Wayne and Ray, que la pueden encontrar fácilmente, justamente en las redes sociales. También se pueden meter a todos por Beni, sí. De esta forma, encontrar el vínculo para que puedan también inscribirse, poder anotarse en esta linda carrera que va a tener un solo objetivo: ayudar, aportar el granito de arena que hace falta a esta familia que tanto lo está necesitando para el tratamiento de su hijo.